Hola, vamos a hacer un pequeño vídeo para, para volver a explicar cómo funciona Moodle porque han cambiado las cosas, he añadido varios apartados igual hay algún, algún problema por lo que veo entonces pues ya veis, este es un tema cualquiera, es el tema 6 pero el tema 7 pues será parecido ¿no? ahí pone trabajos del tema 6, todos los trabajos del tema 6 los tengo que mandar por allí ¿qué tengo que hacer? pues eso, pincho allí y me sale una, una nueva página en la que me aparecen los trabajos de otros compañeros que ya están tengo que dar allí, añadir un nuevo tema de, de discusión, esto es un foro realmente, pincho y me deja la opción de escribir el asunto, pondré el título del, del trabajo y luego ahí podré escribir mi trabajo o si lo prefiero puedo haberlo hecho en Word o en PowerPoint o lo que sea o un vídeo lo que sea y lo subo allí, lo arrastro o bien lo, lo pego como, como quiera. Y una vez que ya está, tengo que darle a enviar, acuérdate de darle a enviar. ¿Cómo sé yo que está bien enviado? es pues porque mi trabajo va a tener que aparecer junto con los demás trabajos. Y si es el primero, pues aparecerá el primero. Si no está, es señal que no, de que no se ha enviado. Luego también, además de enviar los trabajos, tengo otro, otra línea nueva que pone deberes. Deberes del tema 6, o del tema 7, o del que sea. He puesto nuevo al lado para que te llame la atención. Los deberes, simplemente tienes que hacer una fotografía de los deberes y mandarlo por allí. Si lo has hecho, te, mandaré, te pondré un, un 10, un punto más a sumar. O si no lo has hecho, pues te pondré un cero. Es la... aquí me imagino que todos lo, lo tendréis hecho. Sería una manera pues, de ganar un punto más. Simplemente pinchando allí. No lo mandes por otro sitio, no lo mandes por el trabajo. No lo mandes por donde se mandan los trabajos. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo la nota, automáticamente se va sumando en un apartado distinto. Y cuando tú quieras ver las calificaciones, veas la media, pues te saldrá perfectamente ordenado. Se tiran sumando. Y si te tengo que poner las notas de los deberes en el trabajo, pues no te va a aparecer. Tampoco me lo mandes por correo electrónico. Si me lo mandas por correo electrónico, puede ser, espero que no, pero puede ser que se me pierda, que se me traspapele. Y ahora, pues pues igual es complicado, ¿no? Entonces, pues para evitar problemas, lo haces, lo mandas cada una cosa por su sitio. Actitud, comportamiento mostrado en el tema 6. Pues aquí no vamos a valorarlo. ¿Te aparecerá un guión, no se tendrá en cuenta. Aparecerá un guioncillo, no se tendrá en cuenta. El resto de las notas sumarán el 90%, pero ya veremos que eso se multiplica por 1,1% al final, para calcular la media, para que puedas llegar al 100%. Cuestionario del tema 6, pues ya sabes que siempre en todos los temas, un punto del examen lo haces a, en un cuestionario. Lo puedes repetir todas las veces que quieras y se te queda la nota más alta. La nota más alta es la nota que tienes. En este, en estos temas te pido que lo hagas con más interés porque luego eh, el examen va a estar basado en eso. Eso nada, eso es la web del tema 6, la web que, que tengo yo, que, que, que vamos, que es que tenéis con los apuntes, los apuntes con vídeos, con enlaces, que os puede venir bien. Y esto es nuevo también. Aquí está el examen del tema 6. Aquí te pongo las instrucciones, más o menos, y eso será un examen con 20 preguntas, será del mismo estilo que el del cuestionario, lo único que simplemente pues pues eso, solo tienes una opción para hacerlo. Te dejaré una fecha de inicio de estar activo solo unos días, el, una semana, estar activo el, el test para que puedas hacer el cuestionario. Eh, son 20 preguntas con 20 minutos. El, la calificación exactamente igual que como hemos hecho hasta ahora con el cuestionario. Es exactamente lo mismo. Entonces al final lo que quiero que tengáis claro es que la nota final va a ser sobre 9 puntos. Aunque luego se multiplica por 1,1 para llegar al, al 10. ¿no? Entonces los trabajos valen un punto. Los deberes otro punto. La actitud no se tiene en cuenta. El cuestionario otro punto. Y 6 puntos más que serían el examen, en total 9, 90% de la nota y el 10% que resta, el de la actitud, ya digo que, que bueno, pues ese se, se, se va estirando, ¿no? se multiplica automáticamente por 1,1. Venga, un saludo y hasta pronto.